Estamos aquí los sindicatos combativos CGT, CNT, SAT y USTEA. En este primero de mayo la clase trabajadora y el sindicalismo no tenemos mucho que celebrar. Para satisfacer los intereses de la OTAN nos encontramos inmersos en una guerra que amenaza con tener dimensiones mundiales. Una guerra que como todas sirve para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. En medio del neoliberalismo light que protagoniza nuestro gobierno, vemos cómo aumenta la desigualdad, la destrucción de los servicios públicos y la privatización de servicios esenciales. Vemos cómo se siguen socavando las pensiones a través de leyes con letra pequeña. Cómo continúan los desahucios, la lastimosa situación de la sanidad. Y vemos al calor del conflicto bélico cómo aumenta el patrioterismo, los, los gastos militares y el fascismo. Yo vengo hoy a la movilización del primero de mayo porque es necesario movilizarse por la defensa de los servicios públicos para todos y para todas. Ahora que vivimos en un momento de regresión en todos los aspectos, de privatización de servicios públicos, de rebaja de derechos laborales, hay que seguir luchando estando en la calle porque es necesario para un futuro mejor para todas y todos. Es importante estar hoy aquí porque la clase trabajadora primero tiene que tomar conciencia de qué clase trabajadora y luego tiene que reivindicar y luchar por los derechos, los futuros y los que hemos conquistado que los estamos perdiendo. En este 1 de mayo tenemos que reivindicar la sanidad pública, es un pilar fundamental a la hora de los trabajadores. Viva la sanidad pública por, por, en contra de todo tipo de privatización, sobre todo las privatizaciones encubiertas a través de los convenios que hacen con las empresas privadas. Nos encontramos aquí por un futuro digno para nosotras y para nuestras futuras hijas. Necesitamos políticas medioambientales para frenar el cambio climático y además necesitamos dotar a los profesionales para poder luchar contra los incendios cada vez menos estacionales. Estamos aquí compañeros porque es muy importante asistir un día como hoy, el 1 de mayo, el Día de Todos los Trabajadores para reivindicar todo lo que está ocurriendo en el mundo laboral porque cada vez las... las las condiciones laborales, para la gente joven y para todo el mundo, cada vez los sueldos son más pequeños, todo está mucho más caro y es súper importante venir a, a, a pedir que se cumplan los derechos laborales. Hay que estar, hay que estar el 1 de mayo en las calles, es una de las formas que tenemos de, de tomar conciencia de nuestra clase y más en esta encrucijada civilizatoria en la que vivimos, con tantos problemas ambientales, de recursos y de todo que van a marcar un antes y un después, tenemos que estar hombro con hombro, claro que sí. En estos momentos, aunque estamos muy dispersos, nos unimos todos y vemos que, que hay motivo y que hay gente y que, y que la lucha no, no es que esté perdida, sino lo que hay es que empezarla y seguirla. Que hace más falta que nunca luchar, estamos aquí. Eh, el día 1 de mayo sabemos lo que significa para la clase obrera y aunque cada día parece que lo estamos olvidando un poco más. Entonces hay que volver a la lucha y hay que volver. ...a la defensa de la clase obrera Vengo buscando la, de, la, la derogación de la reforma laboral, por ejemplo... ...que nos han metido otra más... ...reforma, no derogación de la anterior... Tenemos que conseguir que la, las personas sean lo primero ...y no el capitán...